¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Estuve jugando el clasificatorio de Food Champions Así que nada chicos, os dejo por aquí con lo que viene a ser el clasificatorio de Food Champions Y las recompensas, que madre mía, eh, a Sports, A ver con qué nos sorprende hoy Así que nada chicos, sin más dilación Empezamos el clasificatorio la verdad bastante bien Y nos tocó este equipito que la verdad, bueno Rubén Díaz, Guedes, Núñez, un poquito un equipo pues de malillo, ¿no? Un poquito un equipo de primeras Pero bueno, nosotros llevamos un equipo bastante bueno que tenéis una foto ahora en pantalla. Era bastante bueno, la verdad. Con mi... Mi Vendeder, la verdad, bastante roto. Y varias cositas que me han ido saliendo. Y mira este tiro de... Con exterior de Vendeder. Madre mía, cómo le pega, chavales. Cómo le pega. Qué suerte tuve que me tocó en rojo y iréis viendo joyitas de este clasificatorio de Vendeder que se ha portado, vamos, de locos. Aquí tenemos, pues os recordando un poquito que tiene una agilidad de locos. El pase y tiro directo. Al palo contrario, me lo falla, le da el palo un poco de mala suerte. Pero aquí veis cómo lo celebro. Eran las 7 de la mañana y yo aquí celebrando como un enfermo. Porque ya os digo... Hacer buenos partidos y ver que vas progresando Bien Aquí vemos, pues que eso, que me iba El chaval era un poco pesado Tenía un poco de suerte y ya os digo Ahí me la como Defensa, defensa la verdad, eh, no estoy muy bien Con la TI y Araujo no me gusta mucho Pero bueno, estoy ahorrando un poco Tengo el mismo 60 así Para próximamente ficharme un, de un defensa así Pues que se pueda poner bien Mira este tiro que lo he puesto porque casi la meto desde ahí Que ya era lo inimaginable Aquí vamos otro equipo, segundo de partido Aguameyang, Dembélé, eh, Valverde y Mendy Cositas que veo por ahí pues Dan Yuma, se lo he hecho también Así que a ver qué tal lo hace eh, Ya os digo, Dembélé, cómo lo veo este FIFA Muy ágil, pero si quieres tirar con Dembélé No tires mejor Yo veo otras opciones muchas mejores Como por ejemplo, yo que sé Si quieres Anthony, pues pues a Anthony Que no está nada mal, pero ya os digo Dembélé es para eh, otras cosas mira cómo tiro su, su, su, pu, pu, pu, mucho que en este FIFA ya os digo, se pueda tirar desde fuera del área y puedan meter esos goles. Aquí, pues bueno, como siempre, pues eso, no, tío, este gol, eh, llorando tío, un poquito tío, porque me meten de cabeza tío, tío. y yo ahí llorando a muerte. A ver esto, a ver esto, ojito, pa. Y obviamente, pues adivinar la falla, chicos. No, obviamente no la falla. Tiro de exterior y entra perfectamente Benyeder, es que es una máquina Me encanta, o sea, lo recomiendo un montón Vale, 100k, no lo paro de decir en el vídeo No lo paro de decir, pues que me encanta Me encanta, es un jugadorazo Así que nada, vamos a ver qué pasa aquí Ojo, pasecito Benyeder La controla y es pues, que ¿Qué pasa? Cancel y pop Va adentro, es que es una locura Es una locura, ya os digo, si sabéis llevarlo no, Un poquito, va de locos por aquí ya os digo, hago la vacilada y le meto otro golazo. En este partido fueron 5-1, chicos. 5-1, 5 goles, si no recuerdo mal, de Dembélé. O sea, perdón, de, de Ben Yedder. O sea, un espectáculo, un recital de goles. ¡Que no es por aquí! ¡Que es por aquí, chicos! Es que Ben Yedder, de verdad, cómo te quiero, cómo le quiero. Es que mete cada una, tío. Y nada, 5-1 que nos llevamos. Creo que llevábamos... Dos partidos seguidos, ojito. Este pavos hecho Rodrigo tiene también a De Bruyne, tiene icone tiene cositas, tiene cositas. Vamos, equipa un poco cojillo. ¿Cómo vais a cancelar este FIFA? Yo realmente no lo he probado. Pero ya os digo que se pueda poner en varias posiciones: lateral izquierdo y lateral derecho. Me parece un plus ultra mega épico. Pues ya te digo, te toca y es que cubres dos posiciones si quieres. A ver, este gol, este gol la verdad me gustó bastante ¿eh? Porque que Dembele me metas estos goles de palo gol Me mola bastante Como me gusta hacer el Naruto, macho Cómo me gusta hacer el Naruto A ver, aquí, pues ya os digo Pues estos goles están rotísimos Hay que explotarlos, chicos Si estáis en FIFA, usad estos goles, por favor Es una mecánica muy buena de este FIFA Y os digo, si tenéis monedas para haceros añadir en Yuma Y no tenéis mucha suerte en sobres Y os digo, no os tocan cosas Hacedoslo, mirad este gol, por favor Tire de calidades de fuera del área Y totalmente tranquilito Gol me la pela, y ya está Y ahí lo estoy comentando, estoy diciendo, es que haceroslo Haceros a Danjuma, por favor, que se va a ir en nada que si no recuerdo mal, creo que O le queda bastante, no me acuerdo Pero haceroslo, por favor, le pega bien Regatea bien, corre muy bien Ya os digo, jugador plus Si empieza a iros un poquito mal de delantero Pues lo ponéis de, me de medio centro y Izquierdo, DMI Y oh, va a ir bien, mira este gol de mierda, la verdad Un poco F Pero ya digo, Y con E va a subir de moneda 100%, si pasan y va a estar bien, Mira, qué recorte, qué recital con Dembelé. Pasa atrás. ¡Pop! Golito, golito. Es que, de verdad, Dembélé hay que saber usarlo, ya os digo. Y ese recorte que acabo de hacer antes es que es muy, muy, muy, muy roto con Dembelé. Dembelé sabe hacer cositas. Mira por aquí. Lo veo, ojo que lo veo. ¡Pop, pop! Y aquí ya, pues, con el revulsivo de zaja. ¡Plas! Y ya, 4-2 en el marcador. Con la potineta activa. La potineta rotísima. Y nada. Equipito bastante simple De este me reí un poco, la verdad, en vídeo Dije, oh, este pavo me lo voy a reventar Pero nada, primer gol de Fouden Foden, golazo Bastante bueno, Foden se va a ir en nada Ya os digo, estoy ahorrando, como veis Ahora mismo tendré 80k Y mirad este gol de Ben Yeder. Chicos, no tengo nada más que decir De este jugador, de verdad, comprarlo Comprarlo, chicos Comprarlo, ¿habéis visto un gol mejor? Yo en años, tío, en años Pero es que atentos, eh, atentos al partido Vale, la pasa atrás. Y nada, se pasea por mi defensa. Por eso voy a esperarme a mejorar la defensa. Porque ya os digo, para este Food Champions, la defensa la llevo un poco mal. Se pasea por mi defensa. Me metido un gol absurdo. Tenía ganas de reventar la casa. mirarme, mirarme Es que estaba hasta los cojones. Aquí ya de por sí, pues bueno, se va. Tal, tal, tal. Pase atrás. Pam. Me tocó mucho los cojones. Este, este, este, este partido lo pasé muy mal. Lo pasé muy mal. Y ya lo perdí. Y nada. Aquí vamos al siguiente. Cositas, tiene cositas. Valverde Eve, Correa, que está bastante roto. Davis, Tomori. Bof, Tomori es una locura. Pero bueno, se puede solventar. Para mí, el mejor def defensa de este juego sería Militao, Rudiger y Bandite. Serían mis top. Y Culibari también tiene cositas, ¿eh? Ojo. Que Culibari también tiene cositas. Vale, empezamos con un gol suyo. Bastante cerdo, la verdad, de su parte. Pero bueno, se acepta. Pero bueno, chicos, mirad esto. Ojito. Triángulo, triángulo, rotísimo Super meta, es, es super meta Esa mecánica y entra directa Vale, por aquí lo que hacemos es Pasarla atrás, vemos ahí Nos giramos, pop Falla, pero no, chat, pero no Esperad un momento, que os he dicho antes Que ben Yeder tiene cosas para nosotros La pilla, chilena, pum Al segundo palo, es que es buenísimo, es que es buenísimo Meterlo en vuestras plantillas Es que, es que se la suda, se la suda Chilena, lleva dos chilenas en el vídeo de hoy ¿Qué está pasando, chicos? Poder, Y aquí ya directamente, ¡pam! Pase alto, nos giramos, Plas. Y es que nos la pela R1, triángulo. L1, triángulo, perdón, L1, triángulo está rotísimo, rotísimo. Y ahí si le metéis eh, R1, L1, más rotón. Está más rotón, va directa. Pero os digo, bombeadito también renta. Aquí ya nos giramos. Plas, y golito. Facilito. 4-2. Sentenciamos el partido con la pojotineta Y ya este gol, mirad este gol. Plus Me la pienso dentro y fuera, y me la pela, y me la pela de Dembélé cuando quiere, hace cada gol Pero nada, ya ha tocado un equipo bastante, pues eso, aceptable, Klosterman, de Wambisaka, de Brin, en Kunku, cositas, tenía cositas en pana Pero nada, vamos a ver qué hacemos por aquí, la ponemos por el centro, acompañamos con el otro De repente, pues ya decimos, pues venga, lo voy a poner por aquí, por medio, me giro, plim, me Bele esta jugada es un poco elaborada, eh le meto cañí. ¡Uf! ¡Vaya recorte! Y la pega con exterior. Y vaya golazo. Es que no me canso de decirlo. No lo voy a decir más. Queda absolutamente variado decirlo. Pero nada. Pase a Danjuma. Yuma. Dan Glock. Y le mete la Glock. Ahí está. ¡Qué golazo, tío! Nada, aquí, pues estos goles. Pues mirad, dos defensas y no hace nada. Es que de verdad, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De verdad. Pero nada, aquí. Controlamos un poquito el partido. ¿Pero qué pasa? Plas. Le me mete gol. ¿Qué pasa? Que el, a, lo, a los minutos 45, tío, les tengo miedo, tío, les tengo miedo, meten goles tontísimos. Aquí, pues, se pasea por mi campo, le da y mirar, rebote y gol. Madre mía, tío. De verdad es que eso da rabia, pero ya sabía, sabía. Nada, este partido nos resistimos a muerte, la jotineta se resiste. Pasamos por aquí, ojito. ¡Eh, eh, eh! Le pegamos y obviamente, pues, Yuma no falla, no falla. Dentro, fuera del área, no falla, no le gusta fallar. Y por aquí ya, pues eso, motivadísimos a muerte, le pegamos, falla. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que nos ataca en la contra, va directamente. Tenemos por aquí a zaja, zaja, zaja, zaja, zaja. Pase, guarra, para lo primero, pam. Madre mía, esto con le me da una rabia. Aquí vamos, ya os digo, siguiente partido. Icone, Dibala, Leao, Chugomini. Eh, Lemar, mar. Ya que sé, Araujo, es que no hay nada más, no hay mucho más. Y aquí ya dije, bueno pues terminamos la clasificatoria, a ver si lo gano y me puedo llevar los dos megas sobres. Le meto ahí un golazo. Seguimos. Cruzo palo, plus, otro gol. Es que este fue muy muy sencillo este partido. Otro, se la dejo larga, le meto ahí pam, triángulo, le meto otro pase, plus, gol y perfecto. Recogemos, chicos. Eh, no quería hacer mucho, como veis me salió un poco de los partidos Pero bueno, dos mega sobres Vamos a oírlos aquí con vosotros Y a ver qué sale, ¿vale chicos? Que me conformo, la verdad, no voy a decir nada Porque siempre pues acaba viendo lo que le da un poco a la máquina Pero A ver si tenemos un poquitito de suerte Vamos a empezar, ojito, ojito, es que son tochos, ¿eh? Son transferibles, si no recuerdo mal Vamos con este sobre, a ver si sale algo A ver si sale especial molaría No sé si camina, es que todavía no sé si camina eh, Pues es piqué Piqué 83, vamos a ver si son transferibles A ver si están mendy detrás o algo así Vale, son transferibles Pues bueno, vamos a guardar Guardamos y piqué ahora mismo, creo que está a Descarte Entonces, a ver, a sobres Primer sobre, cruzamos Dedos, vale Creo que camina, no sé si camina o no No me lo puedo creer Radeki Este pavo es malísimo no me renta nada, no me cunde Coutinho, ojo, Núñez ¿Núñez sigue estando carillo? No, ¿verdad? Hostia, dos caro! que ha bajado el cabrón A ver qué tal Último mega sobre, cruzamos dedos Tío, por favor No sé si camino a Panela, tío Sommer, tío Ah, no, no, no, ¿qué es el de 83? No me lo puedo creer, Cobel, tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¡Dey! ¡Dey! ¡Dey! ¡Dey!